Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hernando y este es un nuevo video de Creative Error Online. En el video de hoy vamos a hablar sobre 5 consejos, no sé si son 5, cinco, cinco, pero consejos que te van a ayudar para generar un poco más lo que es el proceso creativo y evitar que tengas horas de ocio que quizás podrías invertirlo en otra cosa, investigar un poco más y que un proyecto no tarde más de lo necesario. Así que vamos a ello. El primer consejo que te voy a dar es investigar. Por favor, tienes que Date la tarea de que cada proyecto gráfico necesita investigación. No todo sale de la nada, todo tiene alguna justificación y todo se crea por algo. Así que si bien cuando tú quedas con un cliente y este cliente te da un brief, o no hay brief y tú le creas el brief, no solamente te quedes en ello. Si bien el brief es un dios, hay que idolatrarlo, por así decirlo, pero tienes que de una investigar un poco más. No te quedes solamente de las ideas que te dice el cliente, por algo a ti te está contratando para que tú puedas darle quizás una solución gráfica un poco más permitente. Primer tip, investiga un poco. El segundo consejo que te quiero dar es que después que tú hayas hecho una investigación sobre el, la, el problema y una posible solución, no puedes dar una solución sin conocer el público objetivo. Así que debes conocer a qué público va dirigido y cuál sería la herramienta o el mensaje más adecuado que puede enganchar a este público objetivo vale, porque lo más terrible que te puede pasar es que crees una pieza gráfica lo más genial posible la hayas invertido todo el tiempo adecuado para que te quede perfecto pero cuando el, se lo vas a mostrar al público objetivo no, hay, no ha funcionado y puede que hayas invertido muchos conceptos y esté muy bien fundamentado pero si no engancha al público objetivo tu propuesta está mal así que investiga un poco tu público objetivo antes de incluso empezar a hacer tu público. El tercer consejo que te quiero dar es que una vez que hayas conocido a tu público objetivo, hayas investigado un poco más, es para que tú generes un poco más de ideas, tengas referentes, siempre tienes que tener de la mano referentes, no importa que seas el mejor fotógrafo, no importa que seas el mejor ilustrador o el mejor diseñador gráfico o incluso el mejor productor de visual, todos tenemos que tener referentes, todos tenemos que llegarnos de alguien. ¿Para qué? Para que generes un proceso de, de creatividad, de ideas, Un consejo que te quiero dar es que inviertas a la semana en un proceso creativo personal, o sea a la calle, toma algunas fotografías, ve incluso a, a museos. Esto te ayuda a crecer creativamente. Luego de que tú tengas tus referentes como tales y después que tú hayas tenido, o sea, ya tengas tu público objetivo tienes a tus referentes y tienes incluso ya eh, una investigación previa es que conozcas o definas el formato que vas a tener para hacer tus diseños como tal y esto es algo que quizás muchos diseñadores o ilustradores dejamos esto de último nos enfocamos tanto en hacer nuestra pieza gráfica que tenga los mejores conceptos y demás y nos olvidamos del, del formato y el formato es un es algo muy esencial de por no decir importante dependiendo del formato vamos a saber si nuestra pieza va a ser empresa va a ser digital, así que no dejes de atrás el formato, ¿Por qué? porque es terrible cuando tú te enfocas en hacer una pieza gráfica y después es que la vas a adaptar a un formato. Esto incluso le resta eh, credibilidad a tus diseños, o sea, no seas considerado completamente un profesional. ¿Vale? Después que ya tengas el formato adecuado, ya lo tengas por lo menos definido. vale, Ya sepas que es para web, que es para medios digitales. Lo que tienes que hacer es coger un lápiz. Y empezar a generar ideas. Y obviamente no vas a generar ideas de la nada. Ya después que ya tú has investigado a tu público. Cómo se comporta este público. Ya tengas los referentes. Ya hayas visto referencias de, de trabajos anteriores. Ya teniendo un brief. O un... O hayas después... De haber tenido un bris Investigado un poco más Ya tienes muchas ideas en la cabeza Ya tu cabeza está cargada Y vas a empezar a generar ideas Generar ideas Y lo más importante Es que cualquier idea extravagante Que se te haya ocurrido Es mejor que la plantees en un, en un boceto No importa que salgan Dos, tres o cuatro bocetos Es mejor que uno Y te enfoques solamente en una idea ¿Por qué? Porque si te encierras en una idea Quizás al momento en que se lo presentes a tu cliente Tu cliente dice ¿Y no tuviste eh, otra propuesta? Tienes que acostumbrarte a generar dos propuestas Lo que me doy cuenta con los diseñadores gráficos Es que ellos se dedican solamente a una sola propuesta Y a la segunda propuesta inventan cualquier barra basada Y esto no debe ser así Si tú te has dedicado a una sola propuesta Te tienes que dedicar también a otra Es por eso que se boceta con anterioridad Si tú bocetas con anterioridad Obviamente vas a tener eh, más propuesta para mostrarle a tu cliente ¿Vale? Ahora sí Ya teniendo todos estos procesos O estos consejos que te he dado Ya puedes tener idea De lo que tú vas a hacer Al momento en que utilices lo que es el ordenador ¿Vale? Ya tienes el ordenador Ya tienes tus ideas Ya tienes tus bocetos Ya sabes qué colores vas a usar Cuál es lo correcto que no vas a usar La tipografía Porque tienes que tener en cuenta Todo esto incluso Antes de utilizar el ordenador Si ya tienes un Mac O tienes un PC Esto no importa Lo más importante Es que ya tengas claro Qué es lo que vas a hacer Y cómo es lo que vas a hacer No esperes a que Llegues a tu casa Prendes el ordenador Y generes ideas Porque realmente Esto no funciona así Si te ha gustado este video Por favor Compártelo y dale like Y bueno Deja en la cajita de comentarios cualquier duda o cualquier inquietud que te podemos asesorar y nos vemos hasta la próxima si es primera vez que ves este vídeo recordate que subimos vídeos asesorando eh, cada domingo si no, si no subimos los domingos, los lunes en la mañana ya está disponible nuestro vídeo esto ha sido todo por hoy, los saluda su amigo Hernando y nos vemos hasta el próximo domingo en Create Online, un abrazo